Lo, bueno, lo que pasó ayer, este, este incidente vial, eh, se llevó la vida de una joven, pudo ser peor, no sé si tiene algún reporte de, de última hora de los lesionados. Sí, sí bueno, sí, la, la verdad, lamentamos mucho lo que pasó, especialmente la la vida de, de esta joven que, que perdió su vida uh -huh. en el accidente. Actualmente eh, tenemos internados seis personas nada más, cinco en el hospital Perrupato, una en el hospital central, todas en, en buen estado general recuperándose, no hay ninguna de las personas internadas que eh, tienen riesgo de vida, uh -huh. están con un buen pronóstico, así que eh, bueno, y como, como dato particular hemos hecho... Desde salud mental, el abordaje a la familia que está llegando de, de la chica que falleció y la estamos acompañando en este momento a hacer todos los trámites relacionados con el reconocimiento y... Eh, con nuestros equipos de salud mental para contener a los familiares por esta situación tan trágica. Claro, pues llegaban ahora para, bueno, firmar todos los papeles y poder retirar el cuerpo. Sí. Me imagino usted de ayer, ¿no?, cuando ve las primeras imágenes, la información que le lleva, los códigos que se activan, eso le, le dio un poquito de tranquilidad. Ayer escuchaba y no sabía yo que tenían diferentes códigos, que hay un código rojo, como dice, bueno, esto ya es mucho más complejo. Sí. Quizás a través de eso ustedes van detectando la gravedad no, de la situación. Sí, para destacar pero destacar y mucho es eh, el trabajo del Servicio Coordinado de Emergencia, que estuvo eh, de una manera en menos de 15 minutos en el accidente con una destreza, bueno, que lo caracteriza el Servicio Coordinado de Emergencia en estas circunstancias de poder hacer esto que decís vos, ese triage, y decir cuántos códigos rojos rápidamente, dónde derivarlos, cuántos códigos verdes, y bueno, en, en un primer momento y con una muy buena actuación pudimos tener ese triage, esa separación de códigos, las, las personas eh, que tenían códigos, no hubieron códigos rojos, hubieron uh -huh. códigos amarillos, que no es de destreza. Gravedad y eso fueron derivados fundamentalmente al hospital Perrupato y después empezamos a derivar al paro al central. Y en el caso de una mamá embarazada de siete meses con, con, una, con un bebé de dos años, fueron derivados al Lago Mayores. La verdad, que eh, lo digo fundamentalmente por los equipos y esto hay que, hay que reconocerlo. Fue impecable la actuación y, y reconocido inclusive por, por la misma uh -huh. dirigencia de Boca y por los medios que cómo actuó el Sistema claro. Coordinado de Emergencias y el Sistema de Salud de la provincia. Ministra, perdón, Tanito, sí. entonces ¿todos, todos los internados que quedan fuera de peligro, porque sí. ayer el parte policial decía que uno de los que no, había no. sido derivado al Hospital Central creo que tenía un traumatismo encéfalo-craniano y estaba un poquito más complejo, pero están todos fuera de peligro. Entonces. Están todos fuera de peligro, ya. hay una por lo menos de riesgo de vida en este momento Perfecto. y eh, esta persona que fue derivada fue para hacer una interconsulta con neurología y uh -huh. cirugía, pero bueno, eh, la evaluación eh, tiene buen pronóstico. Genial. Ministra, este, hace mucho tiempo queríamos charlar con usted. Yo no sé si ustedes toman noción, vamos a ir variando en los temas, ¿no? Eh, cuando miran para atrás un poco, que les tocó administrar una pandemia, o sea, una, una mm. situación tan compleja, no sé si se detiene un instante a pensar. Nosotros por ahí nos detenemos y decimos, chiste, ¿te acordás que hacíamos esto, que nos hacíamos esto? Nos olvidamos aquello? rápido. Nos olvidamos rápido que tuvimos una situación impensada. Impensada. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mira hacia atrás cuando lo recuerda? Eh, bueno, la verdad que... Eh, ...porque a propósito, algunos dicen que ya terminó la pandemia... ...digo, evidentemente estamos volviendo a la vida normal... ¿no? ...sí, como forma de pandemia uh -huh. terminó... ...la verdad que ahora estamos cursando una endemia... ...el coronavirus es una enfermedad... ...y un virus respiratorio más... ...que va a estar presente... ...y que, bueno, va a requerir como todos los virus respiratorios... ...vacunación, pero bueno, va a formar parte de, de nuestras enfermedades... Uh -huh. ...posibles, fundamentalmente en la época de invierno... ...pero, la pandemia en sí mismo, si, si uno mira para atrás... Yo hace yo desde el 92 que trabajo en el sistema de salud y siempre han habido situaciones complicadas, crisis sanitarias, les ha tocado a muchos otros ministros eh, gestionar y administrar situaciones complejas, pero la verdad que esta, esta situación sanitaria de emergencia fue eh, una de las situaciones más difíciles que yo recuerdo en la historia del sistema sanitario de Mendoza, eh, porque bueno fue atravesada por muchísimas cosas, o sea, por la enfermedad que... Verdaderamente fue una enfermedad muy difícil de, de, de primero entender porque estaba muy llena de incertidumbre esto de que la mayoría de la gente cursaba eh, formas eh, leves, pero que después habían complicaciones en muchos casos esperadas, en muchos casos verdaderamente no estaban asociadas a, a factores de riesgo y la verdad que eh, ese grupo de gente que se complicaba, que si bien era claro. minoritario, lo hacía de una manera... Eh, casi explosiva, eh, en, en términos médicos decían, se quemaba el paciente en pocas horas y eso demandaba una reorganización del y demandó una reorganización del sistema de salud tremenda. Pero... Vivimos situaciones muy complejas, fue un momento muy crítico en la salud, fue una sindemia en realidad, no podemos hablar de pandemia porque no fue solo lo biológico, afectó nuestra vida social, nuestra vida laboral, Todo. nuestra vida familiar, así que para todos, no solo para el sistema de salud, creo que para todos fue una eh, un momento social uh -huh. y, y complicado. Y bueno, ¿Tuvo y miedo es... en algún momento? No sé si la palabra es miedo, lo que sí era, eh, de verdad esto es como decir hay que avanzar, avanzar, seguir, seguir, no pensar eh, eh, demasiado y asustarse porque la verdad que la respuesta era seguir y dar respuesta, dar respuesta, dar respuesta y yo creo que en Mendoza lo pudimos hacer bien. Porque, porque a usted no... le tocaba estar también en... en... Y uno por ahí se quedaba en la casa 15 días y tenía esa, esa tranquilidad, ustedes no, casi no, que no podían no, este, no, no, una cuestión bastante lógica, no podían no, no estar presente, no, lunes a lunes 24 horas, los 365 días, o los que todos los que duró la pandemia, había que estar ahí, en medio de las chicanas políticas y todo esto y tratar bueno, de administrar no, eso fue todo eso un poco eso, ¿no? fue, eso fue también complicado que, que mucho de la política entró eh, lamentablemente se la, la, la nación usó y no nos dejó desarrollar un modelo que estábamos convencidos, la verdad que todos los pasos que dábamos y las decisiones que tomaba el gobernador en Mendoza también fueron basadas en la evidencia, no fueron eh, miradas puntualmente desde la política, sino basadas en la evidencia científica que pasaba en otros países y así fuimos decidiendo muchas cosas. ...cuidando mucho la salud porque fortalecimos mucho... ...tenemos un sistema de salud robusto en la provincia de Mendoza... ...yo no digo que no haya cosas que hacer... ...no digo de ninguna manera que no haya cosas que mejorar... ...pero tenemos un sistema de salud construido a lo largo de los años... ...que es robusto, tiene un recurso humano formado... ...tenemos buenas unidades formadoras... ...entonces la verdad que teníamos... Y eh, una la posibilidad de, de, de poder eh, afrontar eh, la pandemia, además de una cosa que verdaderamente resultó muy importante, que es que tuvimos una muy buena reacción para poder coordinar rápidamente con el sector privado, que es algo que no es habitual uh -huh. en los sistemas de salud, claro. ¿no? Porque Entonces, obviamente el sistema público no daba, <coughs> no, como claro. tampoco el privado por sí solo. Exacto. De eso no había ninguna posibilidad. Quiero sumar a mis compañeros a, a la charla. Augustina bueno, le, no sé si, si nos respondería a esto, pero en algún momento de, de muchísimo estrés, ¿pensó en renunciar durante la pandemia? Ah, no, no, no nunca. No, no, la verdad, honestamente. Sí. No, no fue chance. era... No había ninguna posibilidad no, de que eso no, pasara. No era, no, era tener que seguir... No, no, no. Eh, no lo podía ni no lo he podido ni pensar era la responsabilidad claro, de estar porque tocó incluso, y tocó pero había claro, que seguir adelante incluso me acuerdo que después vinieron las elecciones y sonaba como, como posible candidata cuando ya había bajado un poquito el tema de sí que después a subir sí exactamente <ríe> es, no la verdad que no siempre eh, honestamente parecen palabras hechas estas pero no lo son eh, uh -huh. la responsabilidad de eh, que me pidió el gobernador es el Ministerio de Salud, es acompañar en el Ministerio de Salud, eh, trabajar por los mendocinos en un área tan, y las mendocinas en un área tan sensible como es la salud y esa es mi responsabilidad y la verdad que nunca pensé... En dejarla de lado por más difícil que tocara. Era lo que tocó. Había estaba... que uh hacer -huh. Y además no le tocó solo a Salud, le tocó a todo el gobierno. Claro, y claro. ahí hubo equipo. Y bueno, nos tocó y había que hacerlo. Y es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo. Esa es la verdad. ¿Hoy, la, hoy su relación con los profesionales de la salud, cómo es en general? Porque y... bueno, hubo muchos reclamos también en el medio. Está claro que a muchos no les alcanza la plata para llegar a fin de mes. Sí, eh, sí la verdad que eh, hubo muchos reclamos de, eh, por una cuestión de como bien vos decís, un país que eh, la verdad se vuelve impredecible, por lo tanto nuestra economía familiar individual se vuelve impredecible. no Y tuvimos momentos complicados, la verdad que uno quisiera y honestamente lo, lo digo que... De todas las personas que trabajan en el Estado, todas y bueno, especialmente el sector que me toca a mí, Salud, reciban los, los, los mejores salarios o los salarios eh, merecidos, ¿no? Pero eh, hemos peleado para, para que sea lo mejor posible, para llegar a acuerdos y para que en el contexto de la provincia y en el contexto del país los salarios sean salarios que permitan que la provincia siga funcionando, que puedan todos los sectores de la provincia reactivarse y bueno, Sí, hubieron momentos muy difíciles, pero estamos en instancias de, de diálogo, de mejora, uh -huh. y siempre buscando que las mejoras salariales acompañaran a un proyecto de salud. Es decir, que nosotros hicieran los mayores los mayores esfuerzos y en esto. Hablamos mucho con los gremios y hay, y hay principios de acuerdo. Ahora van a tener que volver a reunirse, además, claro. porque creo que en octubre se reactivan de nuevo las paritarias. Exacto, y ahí eh, bueno volver a discutir en términos generales aumentos que tienen que uh -huh. ver con, con los aumentos de la vida, pero también empezamos a discutir cosas un poco más profundas que tiene que ver con eh, cuáles son los profesionales que queremos. Eh, que, o que necesitamos tener eh, más reconocidos para sostener un sistema de salud. La uh -huh. salud es recurso humano dependiente. Entonces necesitamos contar con profesionales clínicos, con pediatras, con médicos de familia por un lado, pero también con intensivistas, neonatólogos por otro. Entonces, este es un desafío de, de empezar a articular políticas públicas y políticas salariales que acompañen uh -huh. a un sistema de salud sustentable. Dejar algo, ¿no? A futuro también. Porque claro. bueno, veo lo de lo de telesalud. Eh, de debe por ahí, también dejar algo establecido a futuro que sirva para lo que viene, porque si no siempre... Es decir, como emparchando lo que tenemos ahora, claro. salir de la mejor manera posible, pero no pensar un poco más allá. Exactamente. La sal inclusive en salud esto es esencial, hay que planificar. En salud la verdad que no existen las revoluciones, se evoluciona. Uh -huh. O sea, todo lo que uno hace en salud tiene que pensar que a corto plazo la emergencia, la urgencia, la atención, digamos, el apagar los incendios de todos los días, pero la planificación es a largo plazo. Y telesalud y la transformación digital es una mirada a largo plazo. Porque, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo, los esfuerzos que que son valiosísimos, la verdad, ponerlo a los equipos en, en valor. Yo les pongo un ejemplo, Telecardio. Una persona de un centro de salud alejado que tenía que ir... ...a un centro de salud con cardiólogo para que le pudieran hacer el electro... ...y eh, ese electro, o enviar el papel a un lugar para que lo lea... ...porque no tenemos posibilidad, porque no existen cardiólogos... ...para instalar en todos los lugares donde atendemos... ...hoy tenemos una red... ...que va una persona a un centro de salud... ...159 centros de salud con un electrocardiógrafo... ...le hacen ahí el electro... ...ese electro se transmite... ...y lo está informando en un promedio de 48 horas... ...un médico o de un hospital, del hospital Lago... ...del programa de claro. cardiovascular o del central... ...eso acerca la salud a la gente... Sí. ...y el por qué elegimos telecardio... Porque estamos eligiendo las enfermedades crónicas... ...para poderlas atender lo más integralmente posible... Claro. Porque es la principal causa o sea, de hoy, muerte. Es día, ¿no? hoy es el día, ¿no? Es el mundial. día mundial. Hoy es el día mundial. Y poco tenemos presente esto, ¿no? Que es una es la principal causa de muerte. Sí, ahora me voy a abrir la principal causa de muerte, eh, las enfermedades crónicas no transmisibles y dentro de estas las cardiovasculares eh, y mucho de eso está asociado a una brecha que hay entre el diagnóstico de la hipertensión, el tratamiento y, y, y el seguimiento, porque de esas causas de, de muerte por enfermedades cardiovasculares tiene un gran peso la hipertensión arterial no controlada, claro. entonces eh, todas estas cosas las tenemos que trabajar porque afectan a las personas, eh, si tienen algún accidente cardiovascular o cerebrovascular, quedan personas con discapacidad claro afectan la vida individual y colectiva sí, O sea, uh -huh. esas, esas tienen que ser nuestras miradas Tal sanitarias cual. Ministra, muy cortito le consulto arrancan el sábado con una campaña de vacunación muy importante en la provincia contra el sarampión, eh, rubiola polio así es muy importante, muy importante por, por varios motivos. Bueno, en la población objeto, para que lo, lo comentemos y quede claro, es de 13 meses hasta 4 años, 29 días, es decir, hasta cumplir los 5 años. A partir de los 5 años no. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a hacer una campaña para salir territorialmente, pero les pedimos a las mamás, a los papás, a los cuidadores que acerquen también los chicos a los centros de salud. porque es importante esta campaña? Primero es importante porque da, tenemos que hacer es una campaña de seguimiento que se llama Tenemos que recuperar eh, ese 10% que se ha ido acumulando de chicos que han tenido escape vacunal y que no han podido hacer inmunidad eh, uh -huh. cuando han sido vacunados dentro del calendario regular de vacunación. Por otro lado tenemos otra circunstancia, la pandemia... Ha disminuido las coberturas a nivel claro. nacional, si bien en Mendoza tenemos una buena cobertura, también la tenemos que mejorar, pero a nivel nacional ha disminuido, ha bajado, estamos en un 85% de cobertura. Y además, en los países vecinos tenemos brotes de sarampión en Brasil, ha habido un caso de rubiola en claro. Bolivia, entonces estamos en una situación de riesgo de poder re, reintroducir a la, al país y a la provincia enfermedades que teníamos ya eh, eliminadas, que habíamos solucionado y que en la vida de los adultos el sarampión puede llegar a tener consecuencias eh, a la salud hasta en, en, un, en un porcentaje Tal de, cual. de muerte, eh, <coughs> sordera, neumonías, o sea no son enfermedades tan benignas como para... Para, para entender que si eh, claro. se introducen eh, no, no, no tienen no, impacto no, sanitario. Tiene, tiene, claro, Igual lo mismo la rubiola en el embarazo, Entonces, la rubiola congénita. Tal cual, ¿la vacunación va a ser en escuelas, hospitales y centros de salud? Sí, escuelas, eh, más que escuelas, en, en los centros, en los jardines maternales, en los CDIF, en los lugares en donde tenemos este sí, grupo etario, claro, de 13 meses Pero a 4 años. Es una campaña combinada, en establecimientos sanitarios, en la salida de territorio, estamos trabajando con los ...para poder ir al territorio y en donde todos los lugares... ...en donde estén estos chicos y que haya eh, que podamos hacer foco... ...porque estén reunidos, vamos a ir a vacunar... ...pero es muy importante y la verdad que eh, va, va a estar bueno... ...que este mes lo tengamos presente eh, comunicándolo... ...porque bueno, eh, te, tenemos que, que lograr esta cobertura... ...nuestra uh -huh. población objeto son aproximadamente... ...105.000 chicos, niños y niñas, claro. a los que tenemos que llegar... Y bueno. Considerando que en el COVID vacunamos en nuestros peores momentos 25.000 sí, sí. personas por día. Impresionante. Tenemos una cancha, bueno y además eh, eh, el departamento de inmunizaciones, la doctora Iris Aguilar, la verdad podemos trabajar... Eh, eh, con mucha experiencia y tenemos mucha experiencia en estas campañas así que tenemos toda la expectativa de que vamos a hacer una muy buena campaña de vacunación Ministra, eh, muchas gracias por su tiempo ¿Alguna actividad puntual hoy con lo del Día Mundial del Corazón? Sí, sí, ahora me voy al lanzamiento de, de, de tareas y de, de actividades hechas por el Ministerio la red de telecardio, hemos comprado mucho equipamiento porque hemos armado cinco consultorios cardiológicos en la provincia, en establecimientos públicos con ergometría, con holter la red de telecardio, Estamos trabajando en la red de infarto agudo de miocardio, le hemos puesto mucho foco y bueno ahora vamos a trabajar con los equipos para y la implementación de un sistema que no se los cuento acá, es muy técnico, que se llama Hertz, que tiene una mirada integral del control de hipertensión y de enfermedades cardiovasculares, que lo promueve la OPS y queremos implementarlo en Mendoza.